Hola chicos, me llamo Sara, soy nutricionista y en este vídeo os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre Idealica. Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle en este vídeo y no ponga en peligro su salud. Idealica es un revolucionario suplemento de pérdida de peso totalmente natural, diseñado por científicos líderes para hacer la solución para aquellos que han fracasado y se han sentido frustrados cada vez que han tratado de perder peso antes de tener sobrepeso. Es algo muy difícil no te gusta lo que ves cuando te miras al espejo, te sientes mal con tu cuerpo y parece que cada conjunto que te pruebas no te queda bien, y aunque sigues una dieta equilibrada, reduces la ingesta de calorías y haces ejercicio con regularidad nada parece funcionar. Lo has intentado todo pero no consigues perder ni un gramo y eso no es culpa tuya, tu metabolismo es lento y necesitas una ayuda externa en este caso idialica es la mejor opción. Idealica acelera su metabolismo y frena su apetito estimulando la quema de grasa las 24 horas del día sin que tenga que realizar duros entrenamientos o dietas restrictivas que le dejen hambriento. Como resultado adelgazará, mejorará su autoestima, podrá ponerse la ropa que ya no le queda bien, su marido la mirará con más deseo y todo el mundo le dirá lo delgada y guapa que está. También notará una gran mejora en su estado de ánimo y su disposición, esto le dará más energía para jugar con sus hijos y un mejor rendimiento en el trabajo al fundir la grasa del vientre, la espalda, los muslos, los brazos y la cara se sentirá joven, segura y ligera. Pero ten mucho cuidado solo la Idealica original puede proporcionar todas estas ventajas, la gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones pero la Idealica original solo se vende en su web oficial. Los productos falsos además de no funcionar y hacerte perder dinero pueden poner en peligro tu salud. Así que para ayudarte he puesto el enlace al sitio oficial en la descripción de este vídeo de este modo puedes estar seguro de que recibirá el producto original al hacer clic en el enlace de la descripción será redirigido al sitio web oficial y podrá realizar su pedido. Solo tienes que rellenar los campos con tu nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante que decidirá contigo cuánto pedir. El producto llegará a su casa en pocos días y solo pagará cuando lo reciba. Si aún no está seguro de si comprarlo o no, Idealica ofrece una garantía de devolución del dinero de 365 días. Si no le gusta el producto por cualquier motivo puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia para obtener un reembolso completo pero date prisa porque las existencias pueden agotarse. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este vídeo.